Parejas, ...Defensores de Villa Ramallo está cayendo 1 a 0 contra Esportivo de Granada de San Francisco. Aquí está patando Unión 1 a 1 y Gimnasia de Concepción del Uruguay empata contra Douglas Hay 0 a 0. Bueno, también la semana que viene viene la fecha entre semana, Franco, ¿no? Así es, vamos a estar con la fecha entre semana después vamos a ir repasando el, la próxima fecha si querés, eh, Unión va a tener que enfrentar a Esportivo del Grano de San Francisco ¡Ay, ay, ay! Tiene que viajar al Boero. el conjunto suchalense la próxima fecha aquí Ibáñez hace un rodeo para un lado, para el otro, Ibáñez ver lo que, la... lo que la regalaba balón para Cristian Sánchez así para que maniobre, Tuni López le pega al arco, ¡TUNI! ¡Oh! El Turi no miró a nadie, le pegó como venía, lo sorprendió a Gorosito que hizo un vuelo estéril. El Turi López sacó de la modorra en la siesta un chalense 3-40. Golazo para Unión que gana 2 por 1, Franco. Sí, pedazo de gol que hizo Diego el Turi López, se dio vuelta, lo vio adelantado. A Iván Gorosito sacó un derechazo y se la clavó al palo izquierdo que nada pudo hacer el arquero de Sarmiento de resistencia buena presión también alta por parte del conjunto de Adrián Toceto buena recuperación de Cristian Sánchez que lo vio solo a Diego López que giró, lo miró el arquero y sacó el derechazo para ponerla sobre el palo izquierdo de Iván Grosito por eso Unión gana 2 a 1, decíamos que Unión estaba haciendo bien las cosas había terminado mejor la segunda etapa bueno, está sosteniendo el nivel en este inicio de la de la segunda parte, y por eso gana 2 a 1, y está justificado el triunfo.